Es el crudo hermano, contestando el reto de mi hermano Oh, uh, El cielo está llorando, quizá apenas. Los demonios hacen ruido cuando escuchan cómo fluyo Se abren tres portales, no entro por ninguno Hay relojes fundidos en ramas que no dieron fruto La sombra de mi pasado me sigue y me atormenta La luz de mi futuro se escabulla y da la vuelta El fénix en el cielo resplandece envuelto en llamas Hoy me caso con cibeles en un templo en las montañas Cambio de hogar, voy directo a la Atlántida Subo en mi dragón, directo a las tierras mágicas Ya pisé mi suelo y el jejate está danzando Al compás de mis palabras mi plaña se ha completado Claro, estoy volando alto mi corazón gritando Produje más estamina de lo pensado El momento de piscar mi manzano Se lo prometí a mi mamá De seguro está gritando uh, Yeah, yeah uh. Quiero retar a mi hermano Reo A mi hermano Canes A mi hermano Fescribe Es yeah. Vital estudio Es el ático uh. La Mexican Style, bro